Hola, ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Terminó ya la temporada 1 de ataque enfrentado. Claro que eso ustedes ya lo sabían porque esto pasó el día lunes y yo apenas estoy subiendo el video el día jueves. Pero bueno, pues aún así hay que traer la información. Con el término de la temporada 1 de ataque enfrentado pues se da el reinicio en las divisiones y en los aficionados. Y desde luego las recompensas, que eso es algo de lo que más que nada quería hablarles. Vaya recompensas que nos dieron. Estas recompensas fueron eh, a base de en qué división terminamos en la temporada 1 voy a mostrarles algunas capturas de algunos jugadores que compartieron su imagen en el grupo de Facebook por ejemplo tenemos aquí a Tony Cross eh, media 85 nada mal 600 mil monedas y 150.000 de XP por acá podemos ver a Lucas Modric media 84 700 mil monedas y 325 de XP por haber terminado en clase mundial 1 luego por acá tenemos a O'Black, media 86 500 mil monedas y 125.000 de XP. Por acá veremos a un Neymar, a un Neymar de medio 88, 1.250.000 monedas y 300.000 de XP por haber terminado en legendaria 2. Por acá tenemos al Kun Agüero, medio 86, 600.000 monedas y 150.000 de XP por haber terminado en clase mundial 2. Por acá vemos a Jordi Alba, medio 83, 600.000 monedas y 150.000 de XP. Por haber terminado su temporada de ataque enfrentado 1 en Clase Mundial 2. Acá vemos otra recompensa de Clase Mundial 1. Vemos a Kun Agüero de medio 85. 700 mil monedas. Y 175 mil de XP. Ya por último vemos acá a Ter Stegen medio 83. 700 mil monedas. Y 175 mil de XP. Por acá está Gareth Bale medio 87. Gareth Bale medio 87 por haber terminado en Legendaria 2 y 1.250.000 monedas y 300.000 de XP Vaya recompensas que nos dieron los de EA la verdad es que no me lo esperaba yo creo que nadie se esperaba ese tipo de recompensas y con esto lo que están logrando es de que pues, más gente esté jugando ataque enfrentado y se vaya a esforzar mucho más pues para terminar en alguna mejor división y pues para la siguiente temporada conseguir aún mejores recompensas Bueno y hablando de, de recompensas vamos ahora a pasar a las recompensas de esta temporada de ataque enfrentado 2 y antes que nada quiero mostrarles que los pases de temporada ya los podemos adquirir por medio de FIFA Points por el pase de PRO nos están pidiendo 400 FIFA Points la verdad que este me hace muy viable yo creo que la mayoría podemos este, adquirir este pase y con ellos pues las recompensas, ya saben que las de abajo son las recompensas este, gratuitas por así decirlo y acá por arriba eh, pues, pues lo de siempre monedas, XP eh, refuerzo de habilidad más XP para jugadores de ataque enfrentado, monedas y los jugadores élite así como jugadores de oro más XP por acá en clase mundial, el pase únicamente va a costar 700 FIFA Points. También la verdad se me hace pues, muy viable. ¿Qué es lo que obtenemos este, si lo adquirimos? Pues el logotipo, 440 mil de XP para jugador de ataque enfrentado, responsabilidad. Y obtenemos al primer jugador de media 86, ya con nombre, Mor, un extremo izquierdo. Más monedas, más responsabilidad. Otro jugador élite de media 80 o más los cupones para el torneo de fin de semana, 40.000 de XP para jugador de ataque enfrentados, 50.000 monedas, otro jugador élite, más refuerzo de habilidad y más tickets para el cupón del torneo del fin de semana. Para el pase de Legendaria, va a tener un costo de 1.500 FIFA Points, y además de las recompensas de abajo, pues vamos a poder adquirir a otro jugador ya con nombre, un medio 88, Williams, un delantero, 75.000 monedas 65.000 de XP más reforzabilidad otro jugador élite de media 80 o más 40.000 de XP más monedas y al primer jugador maestro Suso de media 90 un extremo más XP para jugador de ataque enfrentado más reforzabilidad, más monedas y ahora pasaremos a lo que es el campeón FIFA la verdad que pues ojalá varios de ustedes logren llegar hasta esa división a mí me ha costado mucho trabajo, me he quedado únicamente en legendaria 2 pero el pase ya para la campeón FIFA va a tener un costo de 3500 FIFA Points que ya la verdad se me hace un poco, un poco elevado y hasta algo imposible de, de obtener. Claro, siempre y cuando pues, o sea, me refiero a, a obtener sin gastar dinero real, ¿no? Y con este pase pues vamos a poder adquirir 500 de reforzabilidad y 150.000 de XP. Y desde luego también vamos a poder adquirir pues las re, la recompensas de bonificación Claro que para esa recompensa recuerden que tienen que reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, eh, haber llegado campeón FIFA en la temporada 2 y tener un jugador de ataque enfrentado en su equipo con un GR90, además del pase de, de, de campeón FIFA. Vemos que tenemos eh, más cupones para el torneo, refuerzo de habilidad, 500.000 XP para este, jugadores de, de ataque, un millón de XP para los jugadores de ataque enfrentado. Más refuerzo de 500.000 XP. Más refuerzo de Otros 500.000 XP. Y a otro jugador maestro de media 92. Handonovic. Espero haberlo pronunciado bien. Más refuerzo de habilidad. Eh, más, más XP 500.000. Otro refuerzo de Más XP. Más XP. Más XP. 5 millones de monedas. 5 millones de monedas. Vamos a ver qué piden para esto. Debes estar en campeón FIFA, tener nueve jugadores de ataque enfrentados a la temporada 2 y un equipo de media de 107 y haber adquirido el pase de campeón FIFA para la temporada 2. Y aquí viene lo bueno: el jugador icono Prime, Maradona, de media 98, en una posición de MCO. Vamos a ver las stats del jugador este: ritmo 125, tiro 124, pase 116, agilidad 123, defensa, pues no, no, no lo requiere tanto por ser un jugador de ataque y 99 de físico tiene muy buenas stats, tiene 120 de velocidad de sprintar, 130 de aceleración 131 de control de balón, 120 de regates 131 de finalización, potencia de tiro de 122 tiro lejano de 120 posicionamiento de 120 reacciones de 120, o sea es un jugador comp bastante completo la verdad imposible poder adquirirlo siendo un jugador eh, free to play habrá que pagar bastante dinero para poder tener esta carta en nuestro once titular por acá en los 250 mejores, creo que la recompensa sigue siendo las mismas. Algunos jugadores este, que pueden adquirir a base de, de puntos, dependiendo en la posición que hayan terminado al final de la temporada, son los puntos que adquieren, y ya con estos puntos pueden reclamar a algunos de esos jugadores. Y ahora sí se viene lo bueno. Hay una pestaña más, en esto de las recompensas dice el canje. ¿Qué es esto del canje? Bueno, son desafíos SBC, eh, donde podemos este, canjear nuestros jugadores de ataque enfrentado a la temporada 1. Y lo de mejor de esto, quiero mostrarles, por ejemplo aquí en el primer desafío eh, podemos adquirir 100 refuerzos de habilidad, 20.000 de XP y 50.000 monedas. Vamos aquí en ver el desafío. Esto es lo que les quería mostrar. Como podrán darse cuenta, algunos jugadores traen los refuerzos de habilidad en su GRL. Por ejemplo este Fellaini, si ven aquí, medio 84, más 9 de refuerzo de habilidad. Y esto es porque está en su posición natural. Si lo cambiamos a otra posición, baja a media 75 porque pierde su refuerzo de realidad. Entonces, eso es algo muy bueno, porque fácil vamos a poder llegar a ese mínimo de GR que nos estén pidiendo, ya que vamos ahora sí a poder hacer uso de los refuerzos de habilidad que tengamos en los jugadores según su posición. Entonces, en el primer canje de estos este, SBC de, de jugadores de ataque enfrentado, eh, están los 100 refuerzos de habilidad, 20.000 de XP, 50.000 monedas. En el segundo tenemos 250 refuerzos de habilidad. 100.000 de XP, 250.000 monedas y acá por el tercero tenemos 350 de refuerzo de realidad, 200 200.000 de XP y medio millón de monedas. Nada mal, la verdad. Por último, en el cuarto canje tenemos 500 de refuerzo de realidad, 300 300.000 de XP y un millón de monedas, nada más. Nada mal, nada mal, la verdad. Si acomplentamos los cuatro desafíos podemos llegar a adquirir 1.200 de refuerzo de realidad, 1.8 millones de monedas y 620 mil de XP ahora pasaré pues a darles un cierto tips o más o menos para que vean de qué manera ustedes pueden aprovechar a sus jugadores de ataque enfrentado 1 y logren llevarse las 4 recompensas de los desafíos de SBC por acá voy a mostrarles la plantilla que yo obtuve de jugadores de ataque enfrentado en la temporada 1 logré llegar a una media 95 y estos son los jugadores con los que conté para el último torneo de fin de semana que hubo Acá en esta otra captura les dejo a los jugadores suplentes por así decirlos. Son jugadores de la temporada 1 de ataque enfrentado que me salieron algunos sobres o los, me o los conseguí por medio de las recompensas, pero que nunca los usé en mi 11 titular. En total tengo en mis reservas a 17 jugadores de ataque enfrentado de la temporada 1. Y voy a pasar a mostrarles cómo es de que aproveché esos jugadores para reclamar las 4 recompensas de los desafíos SBC. Voy a empezar por enseñarles la plantilla que utilicé en el cuarto desafío de esos SBC. Como podrán ver, tengo casi la mayoría de mis 11 jugadores titulares. Algunos jugadores los tengo fuera de su posición, como fue Gabriel Paulista y Gueye. De ahí utilicé a mis jugadores de reserva, que fue Sisto, Balotelli y Cubas. Y lo único que tuve que hacer es comprar en el mercado a este jugador Touré, que lo puse como portero. Y únicamente me costó 5600 monedas y no gasté nada de XP. Con esta plantilla pude reclamar las recompensas del cuarto desafío y logré llevarme los 500 refuerzos de habilidad, refuerzo los 300.000 de XP y el millón de monedas, así que usando casi a todos mis jugadores de ataque enfrentado y únicamente comprando a uno, pude realizar ese desafío de SBC. Para el tercer desafío utilicé a otros jugadores del millón de titular, como fue Casillas y puse a jugadores de fuera de lugar como a boetius Lasaña, Caballero y Onance. Para el resto de las tres posiciones que me hacen falta tuve que ir al mercado y adquirir a esos cuatro jugadores por lo que tuve que gastarme 27600 monedas únicamente para comprar a esos jugadores ya teniendo la plantilla completa para el desafío CBC tuve que invertirle un poco más para poder llegar a esa media de 83 y de los cinco jugadores que había comprado en el mercado tuve que entrenar a cuatro de ellos para poder subir un poco su media y lograr llegar al mínimo de gRL que pedía y para ello me gasté 72391 monedas y 9388 de XP y ya con esta plantilla y habiéndome gastado estas monedas, pude llevarme los 350 de de los 200.000 XP y el medio millón de monedas. En total me gasté poco menos de 100.000 monedas y 9.388 de XP para poder completar este desafío. Para el segundo desafío, únicamente me quedaba solo ya un jugador de ataque enfrentado de la temporada 1, que es este de defensa eh, ruso Ignachevich. Y me hacía falta 6 jugadores más para completar la plantilla por lo que tuve que ir nuevamente al mercado y adquirir a estos 6 jugadores y únicamente me gasté 141.100.000 monedas en adquirir a estos jugadores ya teniendo la plantilla completa tuve que entrenar a alguno de esos jugadores y escogí a estos 3 y así lograr llegar al mínimo de GRL81 que estaban pidiendo y para ello me gasté 126.199 monedas y poco más de 16.000 de XP en total me gasté 267.000 monedas y poco más de 16.000 de XP para poder completar este desafío. Y así es como me pude llevar los 250 de refuerzo de habilidad, los 100.000 de XP y los 250.000 monedas de ese desafío. Y para el primer desafío puse a Fellaini. No, que ya no tenías más jugadores de, de ataque enfrentado a la temporada 1, pues. Bueno, o sea, aquí se me barrió. Eh, aún contaba con un jugador más, eh, lo puse en su posición natural y para el resto de las cuatro posiciones tuve que ir nuevamente al mercado y gastarme 30.600 monedas en adquirir a estos cuatro jugadores. Y aprovechando a dos de ellos y poniéndolos en su posición natural, pude subir el GRL y en esta plantilla no me gasté más monedas y así pude adquirir los 100 refuerzos de habilidad, los 20.000 de XP y las 50.000 monedas. Este sería el consejo o tip más o menos que yo les doy. Vayan primero a hacer el cuarto desafío. Traten de colocar a la mayor cantidad de jugadores de ataque enfrentado uno que tengan. Para así evitar que gasten en monedas y en XP. Y para el resto de los desafíos. Si aún cuentan con jugadores. Y con las posiciones que aún les falte de cubrir. Vayan al mercado. La verdad es que hay jugadores que están muy baratos. Les recomiendo mucho eh, comprar en el mercado a jugadores como Estancio. Onasi. Toure. Barba. Derrun. Eh, Son jugadores que están por debajo de los 9000 monedas y con ellos fácil van a poder completar esos desafíos SBC yo la verdad es de que no gasté mucho en total y para lograr llevarme a los 4 desafíos me gasté eh, 375.490 monedas y 25.000 de XP no son muchas monedas ni puntos de experiencia que me gasté ya que habiendo completado los 4 desafíos pues logré reclamar los 1200 de responsabilidad 1.8 millones de monedas y 620.000 de XP bueno chicos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado y más que nada les sirva. Suscríbanse al canal si no lo han hecho y por favor dejen su like. Los veo en el próximo video. Adiós.